Bienvenidos a Un Tiempo de Oración con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de verdad. Esperamos que este tema de hoy pueda serles de ayuda y pueda serles de bendición. Así es. Fíjese el tema. ¿Qué hacer para evitar la preocupación? ¿Habrá gente que se preocupe? Oh, yo pienso que hay mucha gente. Hay mucha ¿Tú, gente. ¿Tú cómo estás, mi amada? ¿Tú cómo estás, mi amado? ¿Estás preocupado? ¿Conoces gente que está preocupada? Bueno, pues esperamos que este programa de este día, de, de este momento, pues pueda serles de ayuda, que les pueda ser de bendición. Así es. Porque eh, creemos, que, queremos creer que sí hay mucha gente preocupada. Sí, sí. Ok. Es, así es. Pero, ¿qué es la preocupación? Exacto. ¿Qué es la preocupación? Entonces, tenemos que entender qué es la preocupación. Porque uh -huh, si no sabemos uh -huh. qué es la preocupación, pues cómo podemos abandonar la preocupación. Exacto. ¿Verdad? Es como eh, si sentimos frío y no sabemos qué es el frío, nos podemos congelar porque no sabemos qué es el frío. <risa> pues sí. O, o el calor, ¿verdad? Que Así nos es. Vamos a, a, eh, como se dice, eh, bueno, allá, allá por el rancho, ¿verdad? nos vamos a chicharrar uh -huh. si no sabemos qué, qué es el calor. Así es. Entonces vamos a, a, a discernir la palabra Preocupación. Preocupación. ¿no? ¿Qué es preocupación? Ok, entonces vamos a ver, ¿qué es la preocupación? La preocupación es una reacción automática para resolver nuestros problemas, pero esta se convierte en una enfermedad cuando nos preocupamos por sucesos de baja probabilidad o damos vueltas a los problemas ...sin nunca resolverlos. Ese es el gran problema. La, el problema más serio es lo último. Uh -huh. Los problemas que nunca se resuelven. Así Si es. no le ponemos cuidado a la situación, no, no estamos teniendo el cuidado de no caer en las situaciones que nos, que nos van a perturbar después. Sí, claro. Entonces la preocupación en una reacción automática de no resolver los problemas... Se convierte hasta en una sí, enfermedad. Sí, sí, porque perturba tu estabilidad emocional. Exacto, perfecto. Eso es, por eso cae en una enfermedad. Sí, definitivo. ¿Por qué? Porque te puede llevar al estrés. ¿Y al estrés a qué te puede llevar? ¿Hasta un infarto? A otros problemas de salud, claro. ¿verdad? Entonces, por eso decimos aquí que es una enfermedad. Sí. ¿Por qué? Porque cuando esto nos lleva a un punto que ya no podemos más, uh -huh. es cuando ya se, se vuelve todo, todo un, un caos, ¿verdad? Un problemón. Uh -huh. y, y todo porque no supimos resolver los problemas a su tiempo y a su debido en su debido orden, dando la prioridad a lo que era más de prioridad y es dejando lo último a lo último. Exacto, Entonces, así es. cuando no nos ponemos, como decimos los, los chavos, si no nos ponemos las pilas, Así es. nos vamos a quedar sin luz. Correcto. ¿Verdad? Así es. Entonces, este es el punto. Pero hay, hay algo más. Ajá. Correcto. ¿Qué nos dice Dios okay. a través de su ¿Qué palabra? ¿Qué nos dice Dios? Yo creo que esto es bien importante, mi amado, mi amada. Dios, ¿qué nos dice? Exacto. Ahí en, en, en Lucas 21, 34, Dios nos dice, tengan cuidado y no dejen que sus corazones... Se hagan insensibles por los vicios, las borracheras, las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Fíjate. Fíjate nada más. Ponen En comparación o <coughs> en igualdad de situación, los vicios, las borracheras y las preocupaciones. Sí, sí. ¿Hasta dónde puede llegar el problema de la preocupación que la pone al nivel de vicios y de borracheras? Sí, sí, definitivo. Entonces. Eso es lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra en, en, en la versión de Dios Habla Hoy. Correcto. Entonces, tengamos cuidado. Y las preocupaciones de esta vida, dice, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Sí, sí, definitivo, porque eh, estamos en, en un mundo lleno de, de, de cosas, de tentaciones y de, o sea, que, que te sacan de tu estabilidad este, económica y... y y, y se te hace fácil hacer cosas que no, que no, que no, no puedes hacer. Eh, exacto. Entonces, si no estamos bien conscientes, esa inconsciencia nos lleva como a tener un vicio, tener una borrachera uh -huh, uh -huh. o a la misma preocupación que se puede convertir en una enfermedad. Exacto. La cual nos puede llevar hasta la tumba. Eh, exacto, así ya es. Ya cuando se, se descontrola, sí, eh, hay un se, se hace un total. gran caos, ¿verdad? Así okay, es. Vamos a ver qué, qué nos sigue diciendo Dios. Bien nos dice el Señor, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre o mujer que le obedece. Ahí nos habla en Salvo 55, 22. También ahí en, la, en esta versión y de Dios, Dios habla habla hoy. Hoy. Me, me gustó eh, la forma como lo está explicando aquí, eh, en esta versión. Deja tus preocupaciones al Señor. Uh -huh. Ya, déjate de preocupar. Así es. Y, y si te mantienes firme, nunca te va a dejar Correcto Pero tienes que mantenerte firme Tenemos en el Señor Tenemos que mantenernos en sintonía con el Señor A través de su palabra y a través de la oración Ok, eh, este Así era lo que es. iba a decir precisamente Ok ¿Cómo podemos mantener pues, precisamente a través de la palabra Y a través de la oración? Así es, correcto Pero mira, no confundas esto con tener una religión Así es. No es porque tengas una religión X. Correcto. Ahora, si, si estás en una buena organización, si estás en un buen grupo, si estás en una buena congregación, pues lo, obviamente que este no es pues, el claro, problema. Claro, Pero tiene que haber palabras de Dios y tiene que haber oración. Amén. Si tú no practicas, si, escúchame bien, si tú no practicas la oración y la palabra de Dios de leerla, entonces... Tienes nada más religión, sí, pero no tienes relación. ¿Por qué? Porque la oración y la palabra, la palabra y la oración, te hacen tener una relación personal con Dios. Correcto, amén. Y eso es, es más que religión. Así es. Es relación. Relación. Y eso es lo que queremos que se entienda sí. perfectamente bien, que hay que mantener la relación con Dios por medio de la palabra y por medio de la oración. Por eso cuando nosotros estábamos hablando aquí de algunos pasajes bíblicos, es porque tenemos que darte la palabra. La palabra, Porque sí. Dios nos, nos lo dice, o Dios nos habla a través de la palabra, y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Sí, exacto, sí, porque no, no podemos estar ore y ore y ore y ore, ore, nada más orando, orando, orando, orando y, no de, y no darte palabra. No, tenemos que darte palabra. Así es. Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo. Bien, ahí en el Salmo 94, 19, nos dice, en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Ah, Gloria a Dios. Imagínate, qué hermoso, ¿no? Gloria al Señor. En medio de las preocupaciones. Es, o sea, Dios nos está diciendo que sí las va a ver. Amén. O las puede haber. Sí, así es. Pero si estamos más lejos de ellos, es mucho mejor. Dice que se acolpan en, en nuestra mente. Sí. Tú me das consuelo, consuelo y, y alegría, alegría. Amén. Dice el Señor. Amén, así es. O sea, qué hermoso es entonces Precioso. estar en el consuelo y con la alegría que Dios nos da. Por estar en la, en la palabra y en la oración. Correcto. Por mm -hmm. eso esa es la gran recomendación. No hay más allá de esos dos eslabones. Aleluya. Y eso es como es. se conforma la mejor cadena. La de oración y la palabra. Amén. La palabra y la oración. Palabra y oración. Oración y palabra. Amén. Y vas armando tu propia cadena de oración y palabra. Palabra y oración. Y entonces estás haciendo cada vez más fuerte, más resistente a todas las situaciones adversas de la vida. Amén, correcto, así es. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Bien, ahí en Marcos 4.19 nos dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas, ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Fíjate, ahora estamos viendo Tremendo. en Marcos 4.19, pero de la palabra de Dios para todos, esa es otra versión también así, eh, media suave, uh -huh. que, que, que puede digerirse sí. más, más fácilmente. Ajá. Por eso me gustó ese pasaje. Correcto. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, uh -huh. no que sea mala que, que tú tengas riqueza, ¿eh? ojalá que tú puedas uh, eh, ser una persona muy próspera, muy próspera uh -huh. pero que lo hagas en el Señor. En el Señor, amén. A través de la oración, a través de, de, de, de la palabra. ¿Por qué? Porque... Podemos ver a David, podemos ver a Salomón y podemos ver a, a José y podemos ver muchos personajes bíblicos que ellos te, tenían sus bienes sus materiales. Bienes, sí, la sí. riqueza no es el problema. Uh -huh. El problema es qué hacemos con ella correcto, o cómo la hacemos. Correcto. Los que, las personas que quieren hacer la riqueza haciendo cosas equivocadas, ya es, ya es un problema. Sí, porque si, si, si tienes este, lo suficiente y... Y, y tú puedes eh, ser de ayuda, ser de bendición a, a las otras personas que lo necesitan. Bueno, gloria a Dios. Exacto. Uh -huh. Porque el dinero no, no es el problema. No. Es lo que es. Cómo lo hacemos y qué hacemos con él. Correcto. Ese es realmente, es donde está el gran problema. Exacto. No es decir sí la riqueza. No, no, no. No te equivoques en eso. Es cómo te ganas ese dinero. Si lo estás haciendo honestamente, honradamente, pues no hay ningún problema. Pues gánatelo Así es. Pero no te vayas por caminos equivocados para poder hacer la riqueza. Sí. Sí, no, no. Y, y voy a poner un ejemplo. Los uh, narcotraficantes, los violadores, las, la, la, las personas que, que, que están robando. Y sí. en, Entonces ya no lo están haciendo la riqueza de una manera decente. No, no. Están haciendo un mal uso de ciertas facultades que tienen o habilidades que se dan para hacer eso. Pero eso no es lo importante. No. Lo importante es que tú te puedas ganar todo lo que quieras o todo lo que puedas. Haciéndolo pero uno, bien. Pero haciéndolo correctamente con la bendición de Dios. Sí, así es. Ok, entonces. Es correcto. Es bien. lo que nos, Dios nos dice. Entonces sí. esperamos que esto quede bien claro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que eliminar de nuestra mente, y de nuestro corazón, son las preocupaciones. Correcto. Que esas preocupaciones no nos lleven ...a tener un mal final, sino que tengamos el bienestar de estar bien con Dios y con su palabra y con la oración. Amén, así es. Entonces, va, vamos al, al siguiente punto, que bien, es la oración. Así es. Y vamos así a orar, es. deje que Dios obre. Ahora sí, vamos a orar, deje que Dios obre en su vida y que usted también se enseñe a orar. Cuando le digo a mi esposa que haga ella una, una oración yo otra... Es como para que usted más o menos vaya sabiendo cómo hacerlo amén. y que usted también se enseñe a orar. Que Ay, no Aleluya. se base nada más sí, en que nosotros oramos. Ah, pues qué bueno que ya oraron por mí. No, no, no. Usted tiene que sí, hacerlo no, también. Que cada quien esté en lo personal, porque pues es, es, personal. es personal. Es como el, el comer. Yo no puedo comer por ti ni tú por mí. Cada quien tenemos que en, en lo personal. Exacto. Entonces, este, pues así es. Si yo tengo hambre, pues yo, yo me como mi taquito, yo me como mi, mi plato de comida, mi sopita, lo que claro. sea. Pero yo tengo que comer. Pero yo no te, no te puedo decir a ti, come por mí, para que a mí se me quite el hambre. <risa> pues, pues, pues, pues no, no, no, no mejor no, yo no. me lo como. <ríe> y tú te comes el tuyo. Y así los dos podemos satisfacer esa necesidad. Así es la necesidad con Dios. La oración es esa relación muy personal de que tú lees un pasaje, oras. Así es. Y puedes leer otro pasaje y vuelves a orar. Sí, señor. Y de deja que Dios, el discernimiento. que Dios. Que Dios te dé la sabiduría Amén. para hacerlo. Amén, así es. Entonces voy a pedirle a mi esposa que haga una primera oración y luego yo estaré haciendo otra más. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, le damos honra, gloria y alabanza. Padre, en este momento, Señor, le, le damos gracias por poder estar eh, en este tiempo, Señor, dando este mensaje, dando su palabra, Señor, y que, Señor, las personas que estén escuchando, que estén dando ese tiempo para escuchar su mensaje, que usted, Señor, les, les bendiga grandemente, Señor, y que, estas personitas también, Señor, si no están haciendo el, el tiempo de la oración, el tiempo de la comunicación con usted, Señor, a través de la palabra, Señor, que lo hagan, porque es tan importante, Señor, en estos días, Señor, que eh, el Satanás anda, anda viendo solamente a, a aquellas personas que se descuiden, Señor, para eh, hacer de las del Padre, enséñenos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría, Señor, que todas las cosas, Señor, que nos ofrecen en este mundo, Señor, sabemos que son pasajeras y que no, no debemos, Señor, de, de meternos en cosas que no podemos hacerlas por Conforme, Señor, usted nos dice en su palabra, Señor, porque todo esto, Señor, son cosas vanas. Entonces, Señor, en este momento yo le pido en el nombre de Jesús que usted toque las vidas de las personas y que, Señor, si hay personas en este momento que estén pasando por alguna situación difícil en su vida, Señor, usted es el único que puede ayudarles. Pero únicamente, Señor, lo que tienen que hacer es rendirse a usted, a aceptarle en su corazón, Señor, y, y decirle, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, enséñame, Señor, de tal manera a contar mis días para que yo traiga al corazón sabiduría. Y, Padre, en este momento oramos por aquellas personas que están enfermas, que están eh, eh, en los hospitales, Señor, que usted les toque con su mano de poder, Señor, y que ellos se levanten de esa cama, Señor, y aquellas personas que están con otros problemas que no sabemos, pero usted sí sabe, Padre, usted toque sus vidas para que estas personas puedan acercarse a usted a través de su palabra, a través de la oración, y que seamos, obedientes a su palabra Señor, porque usted nos dice que seamos obedientes, así como usted nos ha dado los mandamientos Señor, para que, para ejercerlos para practicarlos, para obedecerlos Padre, gracias Señor por su amor y su misericordia y pedimos una bendición muy especial por cada personita que en este momento está con nosotros, bendígales en el nombre de Cristo Jesús Amén Aleluya. Dos sugerencias. Una es, compartan este video. Compártanlo con sus uh, familiares, con sus amistades, con aquellas personas que se conocen y que saben que se han pasado una necesidad. Y la Así otra, es. suscríbase para que cada vez que hagamos un nuevo video, usted pueda recibir información. Así es. Y Escríbanos ahí, la, a hoy.oramos.com. Es, sí. uh -huh. uh, ok. Entonces, eh, hágalo. Y mientras vamos a otra oración más. Yo quiero que usted ponga cuidado en esto. La palabra de Dios nos da la autoridad, nos da amén. la capacidad de recibir. Amén. Porque dice la escritura que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Sí, amén. Y miren, hay algunos pasajes de la escritura muy interesantes en, con respecto a la oración. Y hay uno que a mí me encanta, me fascina. Y cada vez que, que puedo o que me recuerdo, eh, me gusta comentarlo. Amén. Hay una mujer que había gastado mucho dinero y nada le iba, nada bien. Antes le iba peor, pero ella se propuso en su corazón. Amén. Dijo, si yo toco la vestidura de Jesús, yo voy a ser sana. Quedó libre. Amén. Y ella se fue entre la multitud y se arrimó hasta donde estaba Jesús. A ella no le interesó que, ¿sabe? Había mucha gente. No. Ella tenía un propósito. Sí, amén. Tocar la vestidura de Jesús. Correcto. ¿Y qué sucede en ese instante? Lo que sucede es que cuando ella toca el borde de la vestidura de Jesús, Amén. salió virtud sanadora Aleluya, de, de Jesús. Aleluya. De tal forma, de tal manera, que él dice, ¿Quién me tocó? Y Así Los es. discípulos. Dice, Ay, Señor, me preguntas. Y mira cómo estás aquí rodeada de tanta gente. Pues cualquiera pudo haber sido. Uh -huh. No. Dice el Señor, o, o tal vez les digo, es que yo sentí que salió virtud mía. Amén, así es. Una virtud sanadora. Sí, alguien aleluya, la trajo. Sí. Fíjense, alguien la extrajo. Uh -huh. Obviamente eso no lo dice textualmente la, la escritura, pero alguien extrajo esa virtud sanadora. Amén. Por la fe. Por la fe. Amén. Y esta mujer fue la que extrajo. Esa virtud del Señor. Amén. El Señor no hizo más que... Bendecir a esa mujer Amén. Imagínate tú mismo Tú misma Mi amado, mi amada Ponte en el lugar de esa mujer Y toca la vestidura del Señor Jesús Por la fe Es por la fe Por la fe, amén Y extrae de él Esa bendición que tú estás buscando Que tú quieres para tu vida Que tú quieres para, para ti y para los tuyos. Así es, amén Para que estas preocupaciones Estas situaciones de la vida sean erradicadas y que sean estados fuera de tu control. Amén. Padre, le adoramos, le Arribamos bendecimos, su nombre, Señor. honramos y glorificamos su santo nombre. Cuántas personas hay en este instante, en este momento, Señor, aquí en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, Sudamérica, en Asia, en África, en tantas partes del mundo donde hay conflictos, donde hay situaciones por las malas administraciones de los gobernantes, por la maldad del hombre, y Señor, ¿cuánta gente hay que en este instante, en este momento, también está padeciendo situaciones de salud y cuestiones, Señor, de economía sí. y cosas que le preocupan? Pero Padre Santo, en el nombre de Jesús, sí, que cualquier sí. persona en cualquier parte del mundo ponga sus manos sobre su pecho y pueda creer, toque su vida. Amén. Y a ti te digo, mi amada, a ti Santo te digo mi hermano, tú que ya pusiste tu manita Dios. allí en tu pecho, sí. recibe la bendición, recibe, recibe, recibe la, la sanidad, recibe la, sanidad en el recibe la respuesta a tu necesidad, sí, recibe, recibe la respuesta la, recibe a tu la, necesidad en el poder y en el nombre, de, el nombre de, Cristo de, de Cristo Jesús, a ti te digo, aleluya, recibe la bendición sí, en el nombre recibe. del Padre, en el nombre del Hijo nombre de y del Espíritu Santo. Sí, y a este señor. mi Dios le damos toda la honra, sí, le damos toda la honra, gloria, gloria, y gloria y le damos toda la alabanza sí, en Cristo Jesús. Santa Aleluya. Amén. amén, amén, amén, amén. Compartan este video, por favor. Suscríbanse. Amén. Y si amén. necesitas que te apoyemos en la oración, pues escríbenos también. Así es. Escríbenos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.com y les bendecimos en el nombre del Señor y compartan este video. No saben a quién ustedes les puede hacer de bendición. Así es. Y de parte de nuestra, reciban un abrazo fuerte, fuerte, fuerte, Así es. con mucho cariño y con mucho amor en el Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones.